Chicos eh, ha pasado algo muy extraño aquí en España llevo 17 años viniendo a España y también 5 o 6 años viviendo aquí y nunca jamás he visto semejante cosa que es básicamente una nevada más la nevada más fuerte que he visto en, en, en muchos años cuando yo era niño Sí, teníamos inviernos así en Inglaterra, pero en muchos años no he visto esto. Así que vamos a ver lo que ha pasado. Este es el jardín. Hoy he podido, porque ha llovido, eh, no, llovido no, ha nevado dos días sin parar. Pero hoy con un viento y he podido abrir camino aquí hoy. Pero bueno, como vais a ver, mira en la cama elástica se puede apreciar la cantidad de, de nieve que ha caído. Unos, no sé, 20, 25 centímetros. Vale, y eso es lo que ha caído. Pero claro, con el viento ya tenemos unos. Unas pilas de de, de, de nieve allí abajo. He estado cortando madera esta mañana porque ¿Qué pasa? Pues estamos en casa, no podemos salir. Bueno, vais a ver. Y solamente queda eh, 250 litros de gasolio para la calefacción. Así que vamos a tener que tener cuidado. Entonces he, he puesto el fuego esta mañana. Pero bueno, he limpiado, hemos limpiado esto eh, esta mañana. Pero como se puede apreciar, sacar... Dos coches, imposible, mira el, el Audi de Cintia, ya está casi, ya casi no se ve. Y mira la calle. Y aquí también, el vecino José, ni, ni queriendo, va a salir a trabajar hoy. Mira el coche. Entonces, dicen, dicen que hoy viene el Quitanieves y luego Antonio, Antonio es un vecino nuestro, con su tractor. Él tiene un tractor eh, y van a abrir, van a por lo menos abrir el, el, eh, la calle, la carretera. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa el Quitanieves, dónde pone toda esa nieve, que, que estamos hablando de un montón de nieve, va a llegar aquí. Encima de los coches. Entonces vamos a tener un trabajo de liberar los coches después. Eh, depende, ¿eh? Porque el quitanieves nieves, no sé si tiene un... La, la, la cosa que tiene para quitar... Pasa, pasa la nieve a un lado, ¿no? O a los dos lados. No sé. Entonces, si tenemos suerte, va a acabar en ese lado. Pero no sé. No creo, ¿eh? Yo creo... A ver. Sí, sí. Sí. Porque van por la derecha, así que posiblemente tienen que empujar hacia la derecha, posiblemente, vamos a ver, vamos a ver, pero luego va a ser cuestión de, de, de quitar quitar la, la nieve aquí para poder salir a la carretera. Eh, sí, está está chunga la cosa, eh, está chunga, pero bueno, eh, lo hemos pasado bien, eh, estábamos Um, allí, en la cuesta, con, con plástico y un, un, no sé, un, una cosa que usábamos para, para ir en treno abajo con los niños It's snowing like it's never snowed in 17 years that I've been coming to Spain We're out in the streets, look at the cars The cars are completely blocked in completely blocked in and we're sledging in the street and making a sled we've got to compact the snow it's so deep and fantastic how lovely Go <laughs> Aquí estamos en la urbanización intentando andar. Ha caído tanta nieve que, que estamos hablando de en, en unos unas partes cuatro pies de nieve. Pero en general mira algo como 40 centímetros de... de o 20, 20 centímetros, mejor dicho. Eh, Está, a ver, Cintia, no, allí no. Nos podemos tirar por ahí. No, es que no, no vale. Es demasiado eh, eh, profunda la nieve, sí, Cintia. No, allí no. Estoy viendo la hierba. Si puedo ver la hierba, no es profunda. Vale. Es que eh, puede ser difícil llegar. Vamos a ir allí. Es que tengo plástico y vamos a bajar la colina bien. un poco. Ha caído un árbol allí arriba por el peso de, de la nieve y ha roto los cables. Todos los cables esos están rotos y acaban de poner la fibra óptica y, y se ha roto. Ya, entonces nunca en la vida he visto esto en España. En Inglaterra, sí, sí, sí, pero hace mucho. ¿eh? Hace muchos años y aquí está el árbol caído, se ha caído y ha arrastrado todos los cables consigo mira los cables aquí los cables y todo el árbol que se ha rajado abajo por el peso de la de, de la de la de eh, la la mucho peso. Esos esos árboles pesan de por sí. Son árboles muy pesados. Y yo sé porque los he cortado. Eh, y pesan mucho las ramas. Pero ahora no sé qué van a hacer con todo esto. No sé cuándo van a poder eh, llegar a, a la urbanización. Porque de, en este momento es imposible. A no ser que venga un quitanieves. nieves Uf. Y no, sé, no sé si existen en, en España en esta parte. <risas> vale, vamos para casa porque es casi imposible andar en esta nieve. Y... Sí, bueno. Ay, Sammy, ¿Qué hacemos, Dami? No!